Vamos con Maggie, entonces, sí, cuéntanos un poco sobre ti y lo que quieres lograr. Bueno, yo tengo, yo soy una persona que tengo recaídas como las drogas. Este, el año pasado, bueno, yo tengo mirándote ya varios años, pero en específico el año, para el, en el 2020, eh, yo empecé a hacer como el ayuno intermitente este Yo logré bajar 20 kilos uh, con las puras recomendaciones de tus videos, las puras. Eh, pero en eso yo salí embarazada, no sé, no podía, haber, no podía quedar embarazada y quedé embarazada nuevamente y volví a aumentar. Yeah. Volví a aumentar y ahorita estoy en como un 83 kilos. Llegué a pesar 100 kilos. Cuando inicié el, el proceso y ahorita tengo como tres semanas que quise otra vez como retomar el, el ayuno, pero mis problemas son las recaídas. O sea, estaba muy bien, nada más que vino una hermano a visitarme y rompí, o sea, no, no volví, no hice, o sea, como que lo perdí y volví a aumentar. O sea, que lo que había bajado lo volví a subir. Yeah, este, eso es yo para... no sé te, sufro mucho como no sé si retención de líquidos pero este su aumento bien rápido de peso yo no tengo problema de dejar el, los dulces porque los puedo dejar, los dejé casi dos meses y a mí me ayudó bastante y bajé bastante de peso pero wow. me empieza a llegar la ansiedad, demasiada ansiedad y como que no hay nada que me llene, nada, nada, nada me llene aunque esté comiendo y he tenido problemas hasta en el estómago. De hecho, eh, me checaron a ver si tenía piedras en la vesícula porque me ha dado como, como esas, como no le meto, eh, aprendes a comer poquito, pero con ansiedad. hace cuenta uh -huh. que uno come un plato, dos platos de comida. Cuando bajaste de peso, ¿hiciste el ayuno intermitente? ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? Sí, yo hice el ayuno intermitente este, para el 2020 y yo bajé 20 kilos. 20 kilos yo bajé, nada más con la, los videos de las recomendaciones que me m, habías dado en los, en los videos Ajá. que pones, yo bajé con eso. Yo no, yo dejé de tomar medicamentos. Yo he tomado todos los medicamentos que Redotex, que todas las pastillas que dicen que para sí, la obesidad. Ajá, pero yo cuando practiqué el ayuno así como, como lo especificaste, si lo que uno tenía que hacer, dejar los carbohidratos, a mí me funcionó bastante bien pero mi problema son las recaídas. Entonces, hace tres semanas yo estaba en 200... Ya, yeah, pero, pero antes que pasemos a eso, ¿durante cuánto Ajá. tiempo hiciste el ayuno? Ah, lo hice durante seis meses, ya yeah. después que quedé embarazada, lo dejé. De hecho, cuando a los tres meses yo me quise comer un helado y me dio asco el helado, porque como ya no le metí azúcar a mi cuerpo... Eh, me, me provocó demasiado dolor de cabeza. Recuerda esa vez me provocó mucho el dolor de cabeza. Uh -huh. Ok, y después de que quedaste embarazada, trataste de retomarlo, ¿a cuánto tiempo de haber dado a luz? Ajá, después de, yo lo retomé apenas ahora, porque mi bebé apenas tiene ahorita, tiene nueve meses va a cumplir, Uh -huh. Y lo, la, lo retomé hace un mes apenas, el mes atrás, porque estaba otra vez por los atracones y empecé a subir, a subir de peso. Uh -huh. Y entonces en tres semanas yo estaba en 210 libras. Ahorita estoy en 190 libras. Pero ya había bajado, hace una semana antes ya estaba en 182 libras, pero ya ahorita ya la subí, ya estoy en 190. Los atracones que me cuentas también te pasaban cuando hiciste el ayuno antes de quedar embarazada? ¿O ahí tenías más control? No, a mí me pasaba eh, los atracones. Yo cuando dejé el azúcar, yo ya no tuve esos atracones. O sea, cuando ya no se me antojaban, eh, podía pasar un puesto, bueno, yo soy de México, podía pasar a un puesto de tacos y, o sea, no me generaba que el olor de la comida, no. Yo aprendí, el primer mes fue muy difícil. Porque todo se te antoja, la cabeza, el, la, el cerebro es bien traicionario y todo se te antoja, todo lo que ves, pizza. Uh -huh. Pero cuando ya aprendí yo en ese tiempo a comer, o sea, a comer en porciones pequeñas, porque el cuerpo no te pide más, o sea, te pide unas porciones muy pequeñas. Pero mi problema es la ansiedad o el estrés que empiezo a, a comer, a comer, a comer, a comer y nada me sacia. O sea, aunque nada me, na, nada me llena. Ya, yeah. mira, cuando, cuando das a luz, cuando quedas embarazada y luego cuando das a luz, hay cambios hormonales, ¿verdad? Y cada sí. cambio hormonal trae otro cambio. Es como una cascada que sucede cuando se eleva estrógeno, se va a estrógeno, progesterona, prolactina. ¿Todavía estás dando de lactar? No, ya no. Ya, yeah, perfecto. Ok, porque con esto podemos empezar el proceso de balancear hormonas para que no tengas esta ansiedad tan intensa que provoca los atracones porque finalmente a veces pensamos que es solamente un tema psicológico pero no es un tema psicológico sino que es un tema físico porque estas hormonas actúan de tal manera en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento que controlarlo es verdaderamente difícil yo lo que te voy a recomendar es que empieces con maca, ¿has escuchado de la maca? Sí, yo tomaba este eh, lo llegué a tomar pero no, no fue así como constante. ¿Cuándo lo tomaste? Lo tomé cuando, cuando hice el, el proceso de que yo bajé, o sea que bajé los 20 kilos. Uh -huh. Mira, ¿para qué te va a ayudar eso en este momento? ¿Para que, ayudes a, para que ayude a balancear tus hormonas. En el momento que estén mejor balanceadas, el proceso va a ser mucho más fácil. Tú eres uh -huh. joven, ya no estás dando de lactar. El ayuno intermitente lo seguiría, pero lo mantendría más corto de lo que estás haciendo ahora. Más o menos la misma recomendación que le dimos al comienzo a Carolina. No sé si la escuchaste. Sí. En todo caso, vamos a reducir el, las horas de ayuno y vamos a incluir la maca. La cantidad que necesitas, que necesitas es una cucharada al día. No importa Ajá. si es mezclado en agua, no importa si lo pones en batido. Y también trata de anotar, mira, algo que estamos haciendo Ajá. nosotros con nuestros pacientes hace ya algunos meses y con excelente resultado, es que cuando están en estas situaciones, ya sea sociales o que quieren llegar a estos atracones, nos escriben antes y nos escriben, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que me quiero comer y esto es lo que estoy sintiendo. Son tres cosas. En el momento que lo escriben, muchas veces ya lo hacen real antes de que pase y dicen, no, no, mejor no lo hago y empiezan a pensar con la parte frontal del cerebro, que es la de la lógica, no con sí. la de las emociones, que es la, la parte de la amígdala, ¿verdad? Y al hacer eso, pueden controlarse muchísimo más. Y también, como nos, le están escribiendo a la asesora, la asesora le dice, no, mira, respira, haz esto, y tienen una vocecita, como la conciencia que se pone aquí en tu hombro, que te ayuda a que tomes la decisión correcta. Eh, y eso nos ha servido de maravilla. Ahora, si tú tienes a alguien de confianza, alguien que te pueda ayudar con eso, le dices, ¿sabes qué? Apóyame con esto, yo te escribo, de, trata de ayudarme cuando esté en esta situación, porque sí, todo el mundo necesita ayuda en, esa, en esas situaciones, pero lo que normalmente obtenemos ¿no? Bien, es todo lo contrario. Estamos en una fiesta y nos dicen, en una reunión social, y nos dicen, no, pero come, no te va a hacer nada. Y ya de por sí tú quieres comer. Y con las otra, otras personas que, que te dicen, no, come, no va a pasar nada, y dices, bueno, me como. Y después ya estás ahí arrepentida con todo esto. Y aquí lo que tendrías es, no al diablito en un lado, sino tendrías al angelito que te diga qué hacer. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Mira, sí, ¿aplica Sí, ese, ese, es ese es el problema, porque yo estaba viendo los productos, o sea, de la página... Porque ahorita ya estoy en Estados Unidos, eh, estaba viendo los productos porque en México este era un poco más difícil como para conseguirlos y, y estaba viendo pues qué me recomendaban de los que tienen ahí, porque yo sí sufro, es, mi problema es eh, la ansiedad, o sea, yo puedo tener, si digo, no voy a, toda una semana y, y voy controlando el azúcar, que me costó uh -huh. mucho, mucho trabajo porque el... Al principio me dolía la cabeza, pero yo puedo estar sin. Uh -huh. Y pero... yo puedo estar sin este. Sin comer, sin comer dulces, sin comer tortilla, que es lo que más uh -huh. cuesta. Pero de repente llega eh, el que esté comiendo algo y me empieza a generar. O, sea, o pique una tortilla o yo agarro un taco. Yo, para mí eso es una droga. Es una uh -huh. droga porque como todavía no controlo la ansiedad, en aquel tiempo tuve que dejarlo casi tres meses para yo poder comer una tortilla. Porque cuando yo me comía una tortilla que decía ya la puedo controlar, no, no era cierto. Yo me tenía que comer ocho. Aunque yo sabía que con un, cuando yo comía poquita comida, me llenaba. O sea, las uh -huh. cantidades que son, me llenaba y no. O sea, yo tenía, o oh, el arroz igual, si me servía poco yo tuve que ser primero de quinoa de todos esos que eso ni te llena o sea tú dices te llenas rápido pero cuando es harina no eso nunca te llenas quieres más y más y más como que te pide los eh, no sé el, la ansiedad te provoca o, o son azúcar que se convierten o no sé qué quieres más más y tienes una eh, Ay, que no te sacea, Ajá, no te sacea de, de, de llenarte de eso uh -huh. Mira, sí, lo que, lo que te estoy recomendando ahorita, de lo que nos preguntabas de nuestros productos, específicamente el glicinato de magnesio y el Ajá. keto booster serían los mejores para ti, magnesio ah. en la noche, keto booster en media tarde, eh, pero la maca para tu situación va a ser muy efectiva y lo otro es si tienes a esta persona que le cuentes lo que... La situación de que estás pensando en comer, de los atracones, antes de que lo hagas, no tienes idea de lo efectivo que es. En serio, lo wow. hemos aplicado con, con los asesores. Nuestros clientes le escriben a Andrea, a Unice a Jocelyn, y le dicen, ¿a qué está pasando esto? Y no lo hacen. Y tienen mucho más control. Eventualmente ya se convierte en hábito, pero al comienzo sí es necesario. Um, así que esas son las mejores recomendaciones que te puedo hacer para que se te haga más fácil el proceso. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias a ti.